marco de esta sesión extraordinaria se han tratado diversos temas que creemos que son muy importantes y que han tenido un tratamiento y un análisis a lo largo de este último periodo puntualmente, uno de los temas que me parece que son relevantes es el establecimiento de una fórmula polinómica para lo que es justamente el procedimiento de fijación de tarifas en el sistema de transporte este procedimiento ha tenido un proceso de participación vecinal donde ciudadanos, instituciones de la ciudad de San Salvador de Jujuy y han realizado 31 aportes a lo largo de un periodo que, que se habilitó a tal efecto. Quiero destacar particularmente en este proceso de participación el aporte del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, quien ha brindado su, su informe, ha brindado sus puntos de vista sobre eh, la ordenanza que acabamos de, de, de aprobar y que considera que efectivamente es una herramienta importante para eh, garantizar lo que es la ecuación económica financiera del sistema, pero también me parece que tiene una arraigambre fundamental ...fuertemente social, porque justamente le da la facultad... ...al Intendente de morigerar los resultados de la polinómica... ...en base a lo que es el aumento salarial del personal... ...de la Administración Pública Provincial, por ejemplo... ...o el desarrollo de la economía dentro de lo que va a ser 2020. Por otro lado, también se ha llevado adelante una actualización... ...de lo que es la tarifa de los taxis, que ronda el 25%. Es un pedido del sector que realmente eh, lo andaban necesitando... ...hubo incrementos de costos muy importantes insumos muy importantes como el combustible, los neumáticos y otros insumos y varios sectores que antes rechazaban este pedido se acercaron justamente planteando la necesidad que en definitiva es el salario que cobran los trabajadores, los trabajadores del volante. Por otro lado también se ha otorgado en base a los informes que tenemos y en base además de encuestas que se han realizado sobre la calidad del servicio que han dado muy positiva, una prórroga a lo que es la prestación del servicio de la empresa Limsa y también se ha establecido una fórmula polinómica para lo que es la adecuación de la tarifa. También se ha brindado acuerdo a la doctora Silvia Ackerman para el juzgado de faltas número 4. Hemos recibido en el día de ayer a la presencia de la doctora acá en el Consejo Deliberante. Los concejales presentes pudieron consultar su trayectoria, consultar sus puntos de vista sobre diversas temáticas y bueno, hoy a esta persona que yo conozco hace, hace varios años y que sé de sus calidades técnicas y humanas, se le ha brindado acuerdo para poder desempeñarse como juez de falta en el juzgado que se ha creado en el número 4. Sí, mañana va a haber otra sesión extraordinaria que está pautada en base a que cambia la conformación del Consejo Deliberante. Vamos a despedir a los concejales que dejan sus bancas y bueno, principalmente la idea de poder brindarles eh, luego de cuatro años de trabajo en el ámbito del Consejo Deliberante para la ciudad de San Salvador de Jujuy, la despedida, la despedida que se merecen y seguramente ya la semana que viene estaremos en la sesión de toma de juramento del señor Intendente.